El dirigente comunitario Pedro Jacobo advirtió a las autoridades competentes que la planta vendedora de gas propano no puede continuar operando por el peligro que representa para los residentes del sector La Altagracia en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo pasé por ahí y lo vi que le estaban echando gas a una, a una camioneta. Eh, queremos hacerle llamado a las autoridades competentes. Ya nosotros hemos dado todos los pasos necesarios desde la capital, medio ambiente, ministerio de medio ambiente, ministerio de industria y comercio, nosotros hemos dado todos los pasos y ahora nosotros... ...venga de la Fiscalía de Medio Ambiente María Brito... ...y ellos no se han reputado por ahí... ...quiere decir que ellos están operando ilegalmente ahí... ...nosotros no es verdad que nos vamos a quedar con los brazos cruzados... ...por eso le estamos invitando a las autoridades competentes... ...como el general fue que mandó a cerrar esa planta de gas... ...porque estaban ilegales... ...así queremos que ahora vamos a entrar una comisión también... A ...hablar con él... ...para que le manden a cerrar eso inmediatamente... ...porque si ellos no tienen los documentos que no lo tienen... Ellos no pueden estar operando ahí, pasándole por encima a las autoridades. Porque el mismo gobernador lo ha dicho muchísimas veces, y nos lo ha dicho a nosotros, que esa planta de gas no puede operar ahí por el peligro que representa. NTN, su noticiero regional, Robinson Palancó.